Buenos días. El día de hoy abordaremos el descubrimiento del mundo de los niños y las niñas. La psicología del desarrollo es un estudio sistemático de los cambios que se dan en los individuos desde el nacimiento hasta su muerte. Podemos visualizar que van a estudiarse los cambios de estructura, función y conducta. Cuando hablamos de la estructura nos referimos a esos cambios antropométricos que se pudieran dar. En cuanto a la función, pues cómo cambian los diferentes procesos cognitivos o las diferentes funciones de los órganos y en cuanto a conducta, cómo influyen los diferentes estímulos del ambiente, la crianza y las personas con las que nos relacionamos en nuestra conducta. Al ser ciencia, la psicología del desarrollo se apoya del método científico. Podemos visualizar que el método científico lo puede usar desde un modelo cuantitativo en, de, en donde los datos y el poder comprobar los resultados es importante o dentro de un modelo cualitativo en donde la descripción del de sujeto y de las causas de su conducta cobran importancia y no necesariamente son comprobables. Aquí eh, les quiero compartir un mapa conceptual que resume los diferentes conceptos del capítulo que estaremos abordando durante estas dos semanas. Y quiero que visualicen que eh, para descubrir el mundo de los niños y las niñas, pues ut utilizaremos el método científico. Y el método científico tiene dos grandes tradiciones, la cuantitativa y la cualitativa. Sin embargo, al escoger uno de los modelos de abordar el estudio del desarrollo, debemos escoger un diseño de investigación. Este diseño puede ser un estudio de casos, puede ser un estudio experimental, estudio de correlación o básicamente en el desarrollo podemos hablar de un diseño transversal que es estudiar diferentes grupos de edades en un mismo momento una población infantil, una adolescente, que nos van eh, a dar resultados. El longitudinal, que es estudiar un mismo grupo de personas a través del tiempo para visualizar cómo van cambiando a través del tiempo. Y el secuencial puede ser tanto longitudinal como transversal, pero lo vamos a hacer, como la palabra lo dice, en secuencia, ¿verdad? Vamos a hacer secuencias de investigación. Luego, pues para obtener los datos, independientemente de cuál es el diseño de investigación, vamos a tener técnicas de investigación. Podemos hacer observación, diarios, entrevistas, entre otros. Pero para poder sistematizar esto, tenemos que partir de la teoría, una teoría que me ayude a explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces, eh, vamos a la teoría y en, la, en el desarrollo vamos a visualizar al menos cinco corrientes teóricas. La psicoanalítica, que todos hemos oído a Freud, ¿verdad? El, el fundador de, esta, de este modelo teórico, y habla de la estructura del yo y las etapas del desarrollo. En este mismo modelo podemos considerar a Erickson desde el desarrollo psicosocial. Las teorías del aprendizaje, vamos a considerar dos modelos, básicamente el conductismo y el aprendizaje social. Las teorías cognitivas de cómo van cambiando los procesos mentales. Aquí vamos a visualizar a un teórico muy famoso en el desarrollo, que es Jean Piaget, que habla de sus cuatro etapas del desarrollo cognitivo. Tenemos la evolutiva sociobiológica, que es una teoría que deriva de la teoría de Darwin y cómo la selección natural va ayudando al desarrollo de ciertas especies. Y la contextual en la en la que se considera la sociedad y el ambiente como parte importante del desarrollo del sujeto. Es así como nosotros a través del método científico podemos ir explicando cada uno de los cambios de las crisis que suceden al ser humano desde su nacimiento hasta la muerte. Este es el momento para que investiguemos e indaguemos los estudios y vayamos viendo qué tipos de estudios son y sobre qué teorías se sustentan. Espero que disfruten mucho este módulo y que aprendan mucho. Ha sido un gusto pues, poderlos acompañar y estaré pendiente de su foro de preguntas y respuestas.